the same thing. <laughs> Yes, oh. Y como quieres que yo lo haga? Y si llevo ya de todo, todo me dice el diablo, tú estás loco. Cuando sacas a pasear el flow. Y como quieres que yo lo haga? Sin atiende yo el público como yo. Yo estoy en otro level Tengo la key pa subir el nivel. Es que a veces no controlo mi face Si me pase de flow. Es que yo soy el de lejos, pero estoy más cerca de lo que piensa, pero todo el día vuelta en la cabeza, muchas impresas, mejor a mí, nadie me tienta, y antes yo estaba solo, hasta hice la canción solo como el oro, pero después crecí, y ahora estoy solo con mi team, y con mil más, a los lindas, yo lo hago, guay, guay, lo hago guay, ey, Yeah. Primera parte completada. Hey. vamos con la siguiente. Y como quieres que yo lo haga. Y si llevo la de en todo, todo me dice el diablo, tú estás loco. Cuando sacas a pasear el flow. Y como quieres que yo lo haga. Sin atender yo el público como yo. Yo estoy en el otro level. Tengo las que para subir. Que yo soy el que lo tiene mejor Ey, ey, uh, Esto es MTS ZL, King, King, King, ey, ey, ey Dj Killer, ey Lo hago crack con estilo guay. ey Production, ey, production es innovación Ahora dime Luan La mentira Blue Crash, No me mentira como crees Dime la innovación De Tracker Rap